Hola amigas y amigos de 15 UCR, les saluda María Fernanda Jiménez desde el Colegio Bilingüe de Palmares, una de las sedes de los Juegos Paranacionales y estoy muy contenta de poder traerles más detalles de esta cobertura especial de Nexos y hoy desde la sede de la disciplina de Bochas. No sé, para mí es la primera vez ¿verdad? que participo en los Juegos Nacionales, Bueno. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy favorable, ¿verdad? Y además me alegra mucho porque nos dan como más pelota, más atención a nosotros. Sí, es súper, súper importante y me siento súper motivado, súper emocionado. Esa es mi primera vez. Mucha gente no conoce bochas, ¿verdad?, entonces si tuviera que decir como cuáles son las cualidades que tiene la disciplina, ¿qué diría? Sí, es como de mucha astucia, como de mucho pensar, porque no es tanto de, de, de digamos, el deporte en sí, sino es como más de estrategia. Eh, bastante bonito en realidad, está bastante bonito, eh, honrado y bastante y orgulloso también de representar el cantón y ahí la provincia. Siento que sí se necesita bastante estrategia también, bastante precisión porque de, hay un pequeño bolsillo y se lo puede llevar a uno, el rival, hay bastante estrategia y de, no está fácil, pareciera, pero sí tiene sus complicaciones. Hay categorías de algunos eh, muchachos que de, uno diría, de, ¿cómo hacen verdad? o algo así por el estilo y a uno lo sorprende más bien, entonces también lo ayuda a uno mucho como ser humano ver que otras personas se están esforzando y a veces uno dice, ahueva por algunas otras cosas, entonces de venir a ver y de, motivarse y apoyar también lo que es el, el deporte. Y en el caso de la disciplina de bochas, hay cinco cantones que tienen atletas representándoles. Se trata del caso de Escazú, San José, Turrialba, Alajuela y San Isidro de Heredia. ¿Qué emociones le genera que su hijo esté participando en estos Juegos Nacionales? Bueno, me generaba como unos sentimientos que inexplicables, porque uno nunca se imagina que un hijo así con alguna discapacidad... Ellos estén ahí luchando por obtener, realizándose ellos mismos. Para alguien que nunca ha venido, que se va a encontrar si viene? Uh -huh. De ver la, la discapacidad de cada muchacho o muchacha y cómo ellos se esfuerzan para salir adelante y cumplir esa meta y sentirse realizado. ¿Cómo se han sentido de que su hijo esté participando? Ya, ya mejor, ya nos pasaron los nervios del principio, Sí, ya, ya más tranquilos. Sí, también, este, y feliz porque es este, una oportunidad más para él en estos Juegos, porque a él le gusta mucho participar en, en varios Juegos, entonces, este, feliz de verlo que, que le dieron una oportunidad. Ojalá que, que le sigan dando la oportunidad a ellos, porque ellos necesitan ser incluidos como deportistas, como atletas, y yo pienso que hay que darle un agradecimiento también al Comité Cantonal de Deportes de Turrialba, que se fijó en estos muchachos para que participen como, como un atleta, Cualquiera de Costa Rica que esté presente en los Juegos Deportivos Nacionales. Es que es muy difícil porque al ser la primera vez para ella también es igual para nosotros, es la primera vez, entonces son un montón de emociones difíciles de controlar porque uno quisiera que ellos hagan todo lo mejor. Sí, algo difícil y, y ver uno de estos sueños que jamás se imaginar uno estar en, en estas cosas, pero ha sido muy bonita la experiencia. Y también porque cree que es importante verdad, que en los Juegos Nacionales haya deportes para personas con discapacidad. Porque todavía hay como un cierto ahí que a veces en ciertos lados como que los apartan, entonces para, es muy importante para ellos para que se sientan que son iguales que igual a los demás, que Todos no hay distinciones de nada, pero ojalá se le dé más auge para que haya público aquí y los apoyen más. Sí, que sea así como más, más apoyo, que haya más, más público y todo sería todavía más lindo todavía. Me siento muy feliz y muy agradecido con eh, todo lo que es el ICODER y, y la inclusión que le están dando a las personas con discapacidad. Eh, también le agradezco mucho al Comité Cantonal de Escazún eh, por brindarnos siempre eh, las instalaciones para preparar a los chicos e incluirlos dentro de las actividades para, para estos Juegos Nacionales y espero que no sea la... la la última vez, sino que cada vez este, vayan haciendo una mayor inclusión para beneficiar a toda esta población. Vamos aprendiendo a adaptarnos todos y creo que es este, un, un deporte bastante bonito y que puede incluir a más hogares costarricenses. Bochas es una disciplina exclusiva del movimiento paralímpico, solo es un paradeporte, no existe en la versión convencional o del ciclo olímpico y si usted quiere seguir aprendiendo más de este paradeporte y conocer las historias y resultados de las competencias en los Juegos Paranacionales, no se pierda los detalles de la cobertura de Nexos, tanto en 15 UCR en televisión como en nuestras plataformas digitales, recuerde que nos encuentra en Facebook, Instagram y Youtube como Nexos UCR.